Todo lo que acontece en el espacio público eh, deriva de una acción de poder. El espacio público es un lugar de enfrentamiento y de dominio. Y ella es un emblema de eso, ¿no? de la renegada, ¿no? de la mujer. Eh, es una loca mujer. Y por lo tanto creo que el uso de toda esa simbología tiene que ver con identificarse con una lógica de la resistencia.